Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eh, ¡Hola! Vamos a salir en bici. Valentía el hacker. Estamos activos, papi. Tengo que seleccionar mi cámara. Vamos a jugar. Uy, uy, uy, uy. Espera, eh, que tengo que salir de los menús estos ahora. Un momento de paciencia. No, es que esto cuesta, ¿eh? Aquí metemos la batería extra. Ponemos esto aquí. A día de hoy todavía es complicado. Hostia, ¿os queréis creer que ahora que tengo todo montado me están entrando ganas de cagar? Tranquilos, que voy a hacer un perfecto, eh. ¡Ay, señor! ¡Qué, ¿Qué vida, tú! Don't want love, love, love. He just wanna oh, little vacation. It till we naked. We just, have it. We just have it. Jabalí se va ahora, en vivo y en directo, a hacer la subida de Camborni. Um, ya os digo yo que probablemente la tengamos que terminar andando. Está justo aquí al lado y es una puta locura de subida. Mira, es aquí, aquí a la izquierda. A ver, espérate. ¿eh? Aquí a la izquierda. Eh, mirad ya la peña cómo va andando. Uah, hostia, esto se va a hacer duro porque la primera parte ya... es.. ¡Buf! bueno... No sé si lo veis. Y también os digo una cosa, yo no sé si apreciáis el desnivel que estamos subiendo. Pero esta subida se, se, son tres partes. Esta es la primera parte, la bici con la que vamos es una gravel. Entonces el desarrollo de la gravel es un monoplato más parecido a carretera que a mountain bike. Con lo cual es duro. Vale, esta es la segunda parte de la subida que aquí relaja un poquito. Y ahora viene la más larga de todas, que es la tercera parte, que yo creo que hay algún sitio que es un 30%, un 31% fácil. Cuando giremos a la izquierda empieza el puto matadero de verdad. Toda la subida va a tocar la hacerla prácticamente de pie. ¿eh? Uh, no sé si podéis apreciar un poco el desnivel. Uh. Si esto con el mountain bike ya es jodido, Uf. con el monoplato de una gravel, Uf. Uf. es más jodido todavía. Oh, oh, vale. Oh, arriba. Cuyo. No. No, Venga, como, como decía Black Pearl, lo subimos Fine. de nuevo. Estamos en directo, estamos en Twitch, clica ¿eh? aquí abajo para ver todos los directos. Hoy no me va a pasar la misma liada del otro día que estábamos aquí y hacía un frío que se cagaba la perra. Entonces, los que nos estéis viendo en Twitch, ep, hola, qué tal señora, cómo estamos, bien todos aquí a decir, hola los de YouTube. Hoy está tocando hacer por segunda vez la subida de Camborni y como lo habéis pedido, por aclamación popular en Twitchen, primero, la subida de los grafitis y empalmado con la pedazo de subida de Camborni. Así que a la de tres, a la de dos, y a la de uno, Miguel de Unamuno. Vamos para allá. Se va a cagar la perra. Uy, uy, uy. Viste, papá. Uf. El jabalí lleva... Hola. Hola. Más cables que Wikileaks. Se chetó. Y... Va, chavales, esto se va a hacer duro. ¿eh? Esta era la parte fácil. Nos vamos ahora a por la parte complicada. Una. 2 3 4 11 12 13 Agárramela que me decrece ¡Oh! Uh, uh, uh. Uh, papá! Uh, uh. Le dijo el orto en carne ¡Oh! Uh, mirad ¡Qué vistacas! Respiramos un poquito Y Lo prometido es deuda Hemos dicho que haríamos Del tirón La subida De los grafitis de la de Camborni Vámonos para Camborni. Se nota que hoy llevamos cuatro subidacas ya y tres horas de entreno. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Normalmente el jabalí sube todo esto en bici de montaña, con lo cual el desarrollo, el plato, el, el eagle que llevas, los piñones, las coronas, te ayudan mucho más en el desarrollo. Esta bici grave en el desarrollo es más parecido a una de carretera que a una de monte. Ah, y.. Oh, además le sumamos esto. Oh, y además le sumamos dos horas y media de entreno y casi tres. Ahora lo bueno es que todo es bajada, sí sí. Ahora tengo una bajada, una bajada guapa hasta casa. ¿Nos ha quedado un buen entrenillo no? Va, encuesta de dos minutos. Salimos a correr, claro o ni en pedo. Espérate, que antes de salir a, a correr, vamos a hacer un poco de estiramientos. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. A ver qué decís por aquí, por el chat. Le ha regalado suscripción, ah? pero de qué mono habláis. Esto es un mallot. ¿Te has preparado para la Titan? 20 suscripciones. Entonces creo que está guay. Un momento más de estiramiento y salimos a correr. Yeah. A correr, que no ha sido nada, que solo llevamos tres horas de bici y ahora a trotar un poquito más. El viernes hicimos doble entreno y hoy de nuevo doble entreno. Yo creo que esto nos va a servir bastante para afinar para la Titan eh, y sobre todo para poner las patas duras. que es de lo que se va a tratar en la Titan Desert, ¿sabes? Breaking Bad no está sobrevalorada, nunca me he podido enganchar. Hostia, a mí cuando se estrenó, cuando se hizo, fue un serión que me gustó al mismo nivel de cuando se estrenó Dexter. Ahí está. Nada de nada, no, que se le escapaba la, la pelota a la carretera, chaval. A subir aquí arriba, ahora es importante que, oh, que no la líe con el cable Ay. o sea, no me diréis que no merece la pena salir a explorar a mirar, a meditar a putrar, a menear la sardina, lo que haga falta Buah. brutal, eh pues nada, que después de tres horitas entrenando, después de mil metrillos de desnivel, después de prepararnos para la Titan Desert, qué mejor manera que decir vámonos ahí donde los sueños se hacen realidad, al rompeolas del jabalí, porque de repente lo vamos a lograr. Y ha venido el poeta que aunque no tiene escopeta, culo que ve, culo que... ¡Epa! Vamos para allá yo yo yo estamos aquí barcelona representando estamos corriendo y la tenemos aquí con la tulita colgando vamos ¡Sí! ¡Ja, ja! si te ha gustado el vídeo dale a like y si no también